Hola amigos, soy Francón Espinola, hoy les traigo GTA San Andreas con Locuendo, hoy empezaré a usar Locuendo, no se preocupen que no lo voy a usar siempre, pero espero que les guste, estaré pensando, más cosas para poder empezar Locuendo con facilidad xddd Bueno, creo que en el juego de esta parte, solamente voy a hacer cosas a lo random, pero usaré el menú de trampas para hacer cosas, xdxdxdddd, aunque creo que en esta parte, solamente haremos las dos primeras misiones de Big Smoke, Sweet, y Kindle, y Raider XD. jajaja ja, ja, estoy volando, y vos que dijiste que no aprendería a volar como el Cocoon, pero bueno sigamos para hacer la misión, les digo que voy a hacer muchas misiones con loquendo, pero eso depende del tiempo que tenga, pero por lo tanto disfruten, aunque soy nuevo en el loquendo, pero por mientras disfruten el gameplay de CJ, y también dejaré en link a GTA San Andreas y los mods que tengo en Mediafire, y le pondré las voces loquendo a los personajes, y tal vez si tenga tiempo haré más cosas de GTA que no sean misiones, Me agarro la garrotera XD, oh ok, no aquí comenzamos la misión número 1, aquí tendremos que hacer las bicis de MX, XD. Hola CJ, ya sabrás lo que le pasó a mamá, ¿o no? Pero en el inicio del juego se muestra como me lo dices. CJ, ¿sabes si Francón Espinola hará videos en donde aparezca yo? Ya que soy el personaje favorito de todos. ¿De qué estás hablando? Si tú tienes mala puntería y me dices que es mi... culpa. Callense, que tenemos que ir al barrio, y ustedes discutiendo, como si fueran novias, pero al menos no soy gordo, o alguien que se la pasa con problemas, XD. Ja. Mira quién lo dice, el que fuma todo el tiempo. Bueno cállense que vamos a llegar pronto. Miren un auto de los vallas, hay que separarnos, los alcanzo luego, iré a las aventuras espaciales. Solamente teníamos que seguir al maldito suite cj. Cállate gordo bola de grasa, cállate gordo bola de grasa, jajaja ja, ja, bola de grasa xd. Cállense que soy el mejor de Grove usando un arma mua jajaja CJ, córtete el pelo y después come algo. No lo sé, Raider, no me quiero volver Smoke, jajaja, ja, ja, se burlaron del gordo que okay, no todo es culpa de Benjamin Melano XD. Bueno, vayan preparándose ya que, ya casi volvemos al barrio XD. No soy gordo, solamente tengo los huesos anchos, x89. Oye Carl, digo... Oye Carl, ya regreso el líder de Grove Street. Pues dile chao a tu puesto ya que ya volví XD. Cállense que Francón Espinola, me dijo que me iba a dar protagonismo XD, así que Burun, XD ahí la tienen, así que denle protagonismo al gordo con la panza más grande que un CJ después de los cinco flanes XDDDD. <risa> ah, mejor cállate, ¿eh? Acabas de revelar mi secreto. <risa> Francón Espinola no nos dio protagonismo en la misión. No puede ser, nos las pagarás, somos los vallas, también somos protagonistas igual que los vagos. Cállense, ahora falta la misión 2. Apúrate, CJ. <risa> Y bueno carnales, vieron que el gordo siempre pierde XD, aunque, no estoy muy convencido en esto, alguno que otro misterio de GTA San Andreas tiene que ser descubierto como mi mamá, mi papá o mi hermano Brian Johnson, pero bueno acompañaré a Raider aunque Francón Espinola no tiene la voz de Carlos, será algo difícil aunque sé que podemos lograrlo X3. Raider deja de dar vueltas. Perdón XD. Bueno CJ y nos olemos xd Bueno, tendré que ir con Raider para hacer la segunda misión aunque, no tardaré mucho espero, estaré haciéndolo bien. CJ hay que Eugenio, así que vamos a la peluquería jejeje. Ok, pero dime qué misión es tu favorita, la mía es Pier 69XD. Jajaja, ja, ja, ja, era una broma bien merecida por traicionarnos más adelante XD. Para los que no entendieron, Pier 69 es la misión donde matamos a Raider. Hola, soy el peluquero, ¿qué quiere el día de hoy? Hola, quiero un corte estilo Lautaro Churkevich. Está bien, enseguida. ¿Te gustó? No. No puede ser CJ, puede ser que no pagas, pero tienes que comer algo, estás en los huesos, CJ, tienes que mejorar tu estilo y salir un poco, Grove Street está perdiendo territorios contra vallas y vagos, pero apurale, Sweet es mal líder, Smoke, solo piensa en comida, y yo no tengo ganas de hacer nada. Ahora vamos a continuar con la historia, hay que hacer imposible los sucesos de GTA V, hay que luchar por el barrio. <risa> Bueno me iré a comer como hipopótamo, quédate aquí y no robes ninguna tienda de comida. Hola, soy el señor comida que desea el día de hoy. Lo de siempre, carita de Pac-Man. es mi oportunidad de robar XD. Rey de... <tose> Esto es un asalto, jajaja, ja ja, soy el mejor, jajaja. Ja ja... ah, me descubrieron. Bueno, ah, ah, ah, ah, ah, ah, salgamos de aquí. Ah, vengan aquí. Voy a tener que matarlo, eso no afecta a la misión XD. Bueno amigos espero que les haya gustado, la verdad, no sé cuántas veces usaré loquendo ya que no soy tan ingeniero no, recuerden que subo vídeos de GTA San Andreas cada vez que quiera hacer series usaré lo kendo y el skin selector y haré fragmentos de vídeos o algo así pero no todas las veces usaré lo kendo haré vídeos con mi voz y cara pero si eres nuevo espero que te suscribas y le des like hasta la próxima.